metodología que utilizamos para enseñar o que se pretende lograr con, este, con esta propuesta de blog, que es el enfoque orientado a la acción propuesto por el marco común de referencia europeo. Después defino por qué un blog. Eh, y final, hablaré del proyecto y los resultados que, que tuvimos con este. El enfoque orientado a la acción, no sé si alguno es, tiene que ver con la enseñanza de lenguas aquí o a alguien le suena el enfoque orientado a la acción. En el enfoque de a la lección eh, lo propone el marco común de referencia europeo para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas. Eh, eh, se da cuenta que el enfoque comunicativo, que es el que anteriormente no es, no es suficiente porque ahora los alumnos se necesitan mover ¿no? en Europa y necesitan ahora no nada más comunicarse, sino eh, ser actores sociales, ¿no? como aquí lo mencionas. Entonces ahora se va a tratar de un actor social que va a desarrollar competencias para realizar tareas definidas. Una tarea es una acción que va a llevar un producto concreto al final de este. Entonces, se parte aparte, aparte de una tarea para enseñar la lengua. Esto es, eh, voy a, al final de esta semana voy a hacer un directorio telefónico en mi clase. Entonces, pues, ¿qué necesitan mis alumnos para poder realizar el directorio? Eh, necesitan saber los números, necesitan saber preguntar el nombre, etcétera, etcétera, y bueno, esto es la manera en cómo se, se, se define una tarea y a partir de ahí se definen los objetivos. Se busca desarrollar la autonomía del alumno, la colaboración, la co-construcción y eh, la, la actividad por excelencia de este enfoque es la pedagogía del proyecto, que es la que se va Conceptos como tareas, competencias, autonomía del alumno, colaboración, son palabras claves de, de este enfoque y las TICs dan respuesta a todas ellas. Y mi, mi pregunta es: ¿cómo, ¿Cómo conceptualizas el blog? Porque yo aquí no acabo de entender cómo es este blog. A mí me parece que es más como un sitio web. O sea, por, bueno, la, la, el concepto que yo tengo de blog, pues viene del weblog, de una bitácora que es dinámica y que tiene un factor temporal. Entonces no entiendo muy bien este blog. Pero eh, efectivamente, eh, el proyecto, o sea, resultó más bien es como un tipo página web. Eh, pero creada por alumnos, o sea, gente que no es experta y en realidad es, es un punto de encuentro, ese es el objetivo o sea, yo pu publica los, los artículos de su interés por ejemplo, sé este, ¿sí quién se alcanza a ver, no sé si alcanza eh, acerca de las fiestas tradicionales, cuando va acá eh, las películas que más les gustan, o sea, empiezan, es para publicar artículos eh, sus puntos de vista o, o cuestiones que a ellos les inquietan o les interesan en francés para, para un público que, que, que lo va a leer Entonces ¿no es más bien... Que al final de cuentas el sede el de nuestra universidad es parte, es parte de la web uh -huh. y todo lo que han aplicado, todo lo que, lo que aplicaste, bueno, lo, el, el, el, lo que has aplicado viene muy acorde al modelo universitario y, y me parece que es un excelente ejemplo de cómo se pueden incorporar eh, la parte pedagógica que, que presenta el modelo universitario, uh -huh. la parte de las tecnologías y cómo es que tener un grupo de estudiantes, porque también influye mucho el hecho de que tus estudiantes vengan con, con una motivación uh -huh. eh, más allá del de, de solo aprobar una materia. no, no. Hay que... Hay que eh... Buscar que nuestros objetivos se empaten ¿no? y buscar que el alumno tenga un aprendizaje no nada más de tecnología, sino también un aprendizaje en este caso de lengua extranjera. ¿no? no nada más desarrollar.